Pues, y nuevamente en esta ocasión nos, nos encontramos a un costado De lo que es el río El río de Aiton, de aquí de Aitro, Ohio Este río atraviesa exactamente Por la mitad de la ciudad ¿Y qué creen? Bueno, en esta ocasión Estamos siendo testigos De las fuentes De las fuentes que precisamente están tomando El agua de lo que es el río Y bueno, es un espectáculo Que, que sí nos nos gusta mucho, es algo sorprendente. Quiero comentarles también que en esta ocasión el puente que cruza el río. Este puente en el cual pues nos encontramos aquí al frente exactamente. Aquí está el acceso a este puente. Pues acaba de ser abierto recientemente. Tiene pocos días, no, no, no, hace, no tiene mucho. Y se volvió a reabrir por cuestiones de reestructuración y mantenimiento pero que bien qué bien es un enlace entre un costado y el otro y bueno pues la verdad pues sí. sí sí se antoja cruzar sobre este puente sobre aguas turbulentas como lo dijo la canción en inglés y como alguna vez lo cantara el buen camilo VI. muy bien puente sobre aguas turbulentas bueno que en este caso no está nada turbulentas son aguas tranquilas pero sí se antoja se antoja cruzar el río muy bien. Vamos a ver, vamos a ver. Este es el espectáculo que tenemos cada tarde en época de verano. El espectáculo encendido de las fuentes. Que más bien parecen unos chorros de agua de bombero. <risas> Nada comparado definitivamente. No, no, pero si sí la fuerza es sorprendente. La presión con la que el agua es lanzada es sorprendente. Y qué bien, qué bien, qué bien. Aquí podemos ver de fondo. La ciudad de Dayton, Ohio. Oh, no, no, no, no. Creo que llegamos a un buen tiempo. Pues algunas de las fuentes ya han sido apagadas. Esta se empieza a apagar. Vamos a ver. Otra, otra nos quedan. Solamente esta que estamos viendo al frente. Y que en este momento acaba de ser apagada. Muy bien. Miren que en este momento se escucha un silencio ya. De mucha tranquilidad Con mucha, mucha tranquilidad Pero ese ruido, ese ruido del escuchar el Caer del, del agua Sobre el río Te escucha padrísimo, la verdad Se escucha muy bien, se escucha como si fuera una La caída del agua en una cascada Bueno, vamos a continuar Vamos a continuar Bien Aquí lo que vemos aquí al frente Bueno, son unas Banquitas y unas pequeñas macetitas. Digo pequeñas macetitas porque no son definitivamente unas grandes macetas. Que aquí están perfectamente. Ahí estamos. Un colorido extremadamente hermoso. Una banquita. Que se antoja descansar definitivamente aquí. En este lugar escuchando el arrullo de la del agua caer sobre el río bien continuamos continuamos continuamos al fondo lo que estamos viendo es una base, una base sobre la que se encuentran estas torres que se iluminan en, la, en las tardes o en la noche se iluminan y es otro espectáculo sorprendente esta iluminación aunado en conjunto con las fuentes con los chorros de agua bueno nos dan un espectáculo maravilloso lo que quiero comentarles que es que esa base donde está la torre definitivamente es, está construida en memoria de la inundación de la gran inundación así se, llama, se le llama la gran inundación de dayton de dayton ohio que ocurrió en 1913 increíble, increíble, pero les comentaré y perdón que me estoy trabando, no es intencional, me trabé un poquito, pero en 1913 este río, este río, esta parte del río que vemos aquí subió a su máxima capacidad, se, de, se, de, se de desbordó, podemos decirlo, el afluente fue grandísimo, la fuente de agua fue tremendo y bueno toda la parte de Dayton todo lo que fue el viejo Dayton quedó inundado una tragedia definitivamente una tragedia de la cual la historia nos, nos narra todo lo sucedido y bueno que fue captado también por medio de lentes y las cámaras fotográficas de lo cual queda constancia definitivamente hermosa la ciudad de Dayton una tranquilidad en este momento que es envidiable nos invita a reflexionar nos invita a estar aquí a un costado del río pues meditando reflexionando sobre las bellezas y la grandiosidad la majestuosidad de lo que es la creación la creación divina definitivamente edificios en conjunto con la, la, la naturaleza nuevamente, con el ser humano. Oigan, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Yo, yo siento que la tranquilidad me está afectando un poco. ¿Será que estoy acostumbrado ya a mucho ruido? No, no lo sé, no lo sé, pero esa, esta tranquilidad me fascina. Me fascina, me fascina. Bien, estamos viendo que ahí al fondo, como las personas efectivamente ya cruzan de un lado del río al otro, por medio del puente. Un puente con historia, definitivamente también. La clásica estructura que vemos en, que podemos encontrar en los puentes de Estados Unidos. Espero que este video les esté gustando, que sea de su agrado, definitivamente. Vamos al encuentro de unos viejos y grandes amigos, los famosos inventores de la aviación, que fueron los hermanos Wright. Estamos llegando al frente de ellos. Vamos a saludarlos. Espero no interrumpir su charla. Me imagino que en este momento ellos están discutiendo los planos, las medidas, todo lo concerniente al primer avión que llegó a volar. En la primera aeroplano vamos a llamarlo de esta manera, Así es, así es. Ok, pues vamos a hacer un acercamiento a los hermanos, wright Y aquí las estamos viendo, perfecto. Como oh, sé que eran unas personas muy concentradas. Los planos, de, eh, me imagino que eran los planos del, del aeroplano. Y no es sin redundancia, no, no, no. Planos del aeroplano. Caramba, bien. Aquí lo vemos los hermanos los hermanos wright creadores del primer aeroplano oficialmente reconocido a nivel internacional qué maravilla qué maravilla me hubiera gustado estar en el tiempo en que ellos hicieron este descubrimiento este invento más que nada y haber sido testigo de, de, un, de un gran acontecimiento a nivel internacional histórico, definitivamente. Bueno, vamos a continuar sobre este costado. Qué tranquilidad. Oigan, y por si alguien, si alguien ya se cansó de caminar y dice, bueno, pues no quiero caminar un poco más. Simplemente vamos a rentar o alquilar una bicicleta. Aquí las tenemos. Aquí las tenemos. Estas bicicletas están ahí perfectamente. Estas bicicletas las renta a la ciudad o el condado. Son bicicletas que las alquilamos por cierto tiempo. Se adquieren a base de... se rentan a base de una aplicación, de un link. Y bueno, pues después de rentarlas... A disfrutar de la convivencia, de la convivencia de los lados del río, de la convivencia a los lados del río. Ja, qué chistoso, ¿verdad? De la convivencia a los lados del río. Ok, vamos a, vamos a cruzar el puente. Vamos a ver. Oh, maravilla, maravilla. Bien, este es el, el, es el puente, es el cruce. Me voy a hacer un lado. Creo que alguien va a cruzar. Esperemos que sí. Estaba yo en el camino. Pero ya me he un lado. Excelente, excelente. Ok, bien. Como les comentaba. Y ahí lo vemos. Las familias aprovechan para. Distraerse. Para ejercitarse. Y al mismo tiempo. Para tener una sana convivencia. Una sana convivencia. Efectivamente. ¿Qué les parece? Realmente esto es algo asombroso y digo asombroso en el sentido de que ya podemos convivir en este tiempo un poquito un poquito más que en meses pasados que por el acontecimiento por todos conocido pues no podíamos convivir ni hacer una reunión una visita ir a disfrutar, salir a lugares concurridos, tampoco podíamos hacerlo, y en esta ocasión ya ya podemos hacerlo. Qué bien, qué bien. Es algo que, que me da que me da muchísimo gusto. Estamos viendo, estamos viendo de el fondo y de marco la ciudad de Dayton, Ohio. Ahí está. Ahí está. Y como diría una gran canción española ahí está ahí está en este caso no es la puerta de alcalá sino la ciudad de dayton ohio oigan qué bien Nos estamos acordando de la música de los ochentas música ochentera bien bien bien la música de los ochentas algo que no pasa de moda igual que siempre mirar un buen video. prácticamente llegué aquí al centro y de hecho sí estoy al centro del puente podemos apreciar el río vamos a hacer una toma baja un poquito hacia abajo ahí estábamos ahí estamos observando el río en este momento no hay que apreciar absolutamente ningún patito si no son cisnes son patos definitivamente que le andan aquí nadando andan en empervadas y en esta ocasión no alcanza a ver a ninguno. Seguramente están descansando, ¿verdad? No importa, vamos a dejarlo descansar. Y esperemos que nos den la oportunidad de poder apreciarlos. Quizá en algunos momentos, que en algún momento ya podamos darle. Pues darles una, un vistazo a estos hermosos patitos, realmente. Bien, aquí escuchamos cómo las, las personas. Pues sí, disfrutan de un paseo, de un paseo por el, por el río y cruzando este puente de aguas turbulentas. En este caso no aguas, no turbulentas, pero sí aguas con mucha, con mucha paz, con mucha tranquilidad. Así es, así esperamos y que todo les esté agradando, que esto sea excelente y que en un momento dado, en un momento dado, esta tranquilidad que estamos observando, bueno, los, se las podamos transmitir a ustedes. Y que ustedes puedan pues también sentirse sentirse sentirse totalmente tranquilos y relajados creo que este video le vamos a poner tranquilidad y relajación por título <risa> no quizá no tanto quizá no tanto verdad pero sí y quiero ser alusivo o esas palabras fueron alusivas más que nada a que a la tranquilidad que se respira en estos momentos Bien, esta toma no la habíamos observado. Estamos viendo un poquito más, un poquito más de datos. Así es, así es, así es. Vamos a continuar caminando nuevamente hacia el centro del río. Un poquito más. Bueno, vamos a llegar hasta aquí porque si no, no vamos a alcanzar a ver absolutamente nada. La, la estructura la estructura va aumentando de altura y nos va a impedir la visibilidad esta parte del parque este costado es un área que generalmente no es muy visitada por muchos si sí desconocida y si sí es visitada pero por lo general por lo general las personas que vienen a este a este lugar al río a este costado del río van y visitan exactamente aquel punto aquel punto blanco que vemos allá ese punto blanco que es la, la techumbre la cubierta del metro park efectivamente como fondo, como fondo a los edificios que vemos allá es un contraste entre lo nuevo y lo antiguo, construcciones más antiguas, como lo son el Museo de Arte Contemporáneo, que exactamente lo estamos viendo aquí al centro, y del cual ya tenemos oportunidad de tomar un video. Bien, bien, bien, estamos viendo un helicóptero en, allá, en esos momentos, si sí, allá va, escucho el sonido del motor. Posiblemente este este helicóptero despegó del hospital del Miami Valley. Bueno, pues vamos a continuar con este recorrido. Espero que les esté gustando. Un cielo totalmente claro. Clarísimo. Lleno de nubes blancas. Presagio de una tranquilidad. De una noche tranquilita. Placentera. Y no con nubes de tormenta no no no no vamos a dejar un lado las nubes de tormenta que lo más adecuado en su este momento es disfrutar relajarnos y vivir la tranquilidad Es la ciudad de Dayton, Ohio Este es el Mount River Y como fondo Y como fondo los edificios Los edificios del centro de la ciudad Espero que este video les haya gustado Que lo sigan disfrutando En un momento dado, naturalmente Y que donde quiera que se encuentren, bueno pues la tranquilidad del divino ser nos alcance a todos, cada uno de, de, de nosotros y de ustedes. Son es mis mejores deseos. Nos vemos en el siguiente video. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Saludos.